Integrantes del colectivo feminista Mujeres Unidas de Puebla se manifestaron en las inmediaciones del Centro Metropolitano de Seguridad Pública C5 para exigir la justicia por el probable feminicidio de Devan y Escobar. Por otra parte, también se manifestaron contra los feminicidios, así como los casos de acoso reportados en el estado de Puebla. Otra de las inconformidades de las mujeres es la falta de respuestas por parte de los cuerpos de seguridad pública. Incluso, durante la protesta, algunas afirmaron haber sido amenazadas por los elementos de la policía estatal que resguardaron las instalaciones del C5, a los que señalaron por burlarse de ellas. Al final, colocaron un tendedero de denuncias para señalar a sus acosadores, violadores y violentadores.